Desde aquí, desde el Teatro Municipal de Caracas, voy a proceder ahora a juramentar el gran comando U.A. Chávez no se va. El gran comando. Ese comando le vamos a dar un nombre. Y el nombre va a ser Comando Simón Bolívar. Comando Simón Bolívar. Y pido toda la colaboración con el jefe del comando, Simón Bolívar, Jorge Rodríguez. Gracias por tu palabra, Jorge. Jorge Rodríguez, soldado de este pueblo, de esta patria. Y por supuesto, estará bajo mi comando en jefe, el comando Simón Bolívar. Voy a estar al frente de las operaciones, todos los días y todas las noches. Es que vamos con todo. Vamos a juramentar, pues, a todos los integrantes del comando, del gran comando Simón Bolívar. Para que el país sepa y el mundo sepa que... Aquí no descansaremos, como juró Bolívar, allá en el monte sacro. Pido a los compatriotas integrantes del comando, levanten su mano y juren conmigo, juren con Bolívar, juren con el pueblo. Repitan conmigo, juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos, juro por mi honor, juro por mi patria, juro por mi pueblo, juro por mi vida, por mis hijos, por mi amor a la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma como integrante del gran comando. Simón Bolívar, por la enmienda constitucional, no descansaré, no descansaremos en la batalla hasta lograr la victoria en el referéndum nacional de la enmienda constitucional, por la revolución, por la vida, por el futuro. La patria, lo juro, felicito pues, los felicito, y mucha suerte.